Eh, hubo un, dos o tres que, pues sí, no no les fue bien, pero la mayoría están como en el promedio. Uh -huh. Sí, ajá. O sea, ni muy bien ni muy mal. Exactamente, sí están regulares. Ah, sería bueno que se esmeraran un poco, ¿verdad? Pues sí, sería lo, lo deseable. Para subir el promedio al menos. Uh -huh. Ya pronto hay que pensar en un segundo examen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí se está yendo muy rápido este semestre. Este, en el primer examen se vio... Se vio hasta el capítulo 6 y el principio del 8, ¿verdad? El principio del 8, así es. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora estamos viendo todo lo que es la pues ya las ecuaciones dinámicas, todo el formalismo de, en el espacio de Hilbert, formalismo de operadores, el manejo del uh -huh. espacio de Hilbert, este, y el método WKB, y lo que vamos a ver ahora. Bueno, podemos esperar quizá otra semana más, pero pues, no hay que dejar que se acumule mucho material porque luego sí resulta pesado. Sí. Uh -huh. Sí, digo, además de que pues, se atravesaron las vacaciones de Semana Santa, esperamos que se hayan puesto al corriente. O al menos que no se les haya olvidado lo que habían aprendido. Esperemos. <risa> si lo repasan, no se les olvida tan fácil. Claro. Pues apenas llevamos tres estudiantes. Sí, Valeria, Silvestre, Juan, Manuel Zúñiga, una. ¿eh? ¿Alguno de ustedes se ha dado una vuelta por la facultad o están yendo a la facultad? ¿Ninguno? ¿Tú tampoco, Mario? No, es lo que le iba a comentar, ya, ya tiene un rato que no voy y, y pues no sé cómo estén las cosas por allá. Yo tampoco me he asomado, yo estoy yendo al instituto más o menos. Pero a la facultad no, no me ha asomado. Sí, no, no, yo tampoco. ¿Y ustedes, y... los alumnos, tampoco? Yo sí he ido, sí. pero no como a clases como tal, sino a biblioteca y así. Ah, ya, ajá. ¿Y a verte con los compañeros también? Ah, también, también, también. También, claro. siquiera ¿no? ¿Y cómo la sentiste? Bien, o sea, sí, igual de bonita. Ah, qué y bien. acogedora. Sí, qué bueno. Qué bueno. Los salones de clase, no sé cómo estén, no sé si hayan mejorado la ventilación, porque sí, en general no están muy bien ventilados, ¿no? Pero sí es un lugar acogedor. Este, no, creo que no han mejorado mucho. No, ¿verdad? He entrado a una clase de una de mis amigas y no, en realidad no. No. Uh -huh. Pues yo creo que ya vamos a empezar. Sí, ya, ya son 10 y 10. Y lo que, algo que comentaba con el doctor la clase anterior es que, si bien tenemos poco aforo normalmente en las clases, Sí. Siguen participando mucho en tareas el examen. Sí. Entonces eso me hace pensar que los que no se integran ahorita ven las grabaciones. Espero que así sea. Espero. <risa> que les así sirva es. de algo y uh -huh. que nos pasen sus comentarios también. Nos servirían a nosotros. Claro. ¿eh? Claro. Pasen sus comentarios, sus críticas, lo que les parece bien, lo que no les parece bien, las sugerencias de cómo mejorar. ¿Mm? Por favor. Tomen nota, por favor. Ok, bueno, ya entró uno más, ya son, ya son siete. Entonces. Sí, ya, ya son siete, perdón, doctor. Ok, sí. No, bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto... Eh, Recording vimos, in progress. Lo que vimos en eh, la última clase conmigo, recordarán que fue... La teoría básica de los metales, ¿no? eh, Con un modelo muy, muy, muy sencillo, más sencillo no se podía pensar, eh, para entender cómo es eh, pues lo básico que tiene que ver con la conductividad y con las diferentes posibilidades de extraer electrones de un metal. Recordarán ustedes que supusimos, consideramos que los electrones pueden moverse con entera libertad dentro del metal, ¿verdad? Como si fueran electrones libres porque no sienten ningún, ninguna fuerza. El pozo de potencial es totalmente liso, ¿verdad? No hay piedritas en el camino y entonces los electrones van de un lado a otro sin enterarse de lo que hay en su entorno, sin chocar con otros electrones, este, etcétera. Eso, claro, es una idealización y a temperatura cero sí se puede pensar que es un buen modelo. A temperatura cero porque no hay vibraciones del, del metal, ¿verdad? No hay efectos colectivos, eh, los átomos están, los núcleos están bien quietecitos y los electrones están como que volando y navegando encima de los átomos, este, pero... Eh, en cuanto a, eh, se sube la temperatura, pues empieza a haber vibraciones y entonces sí, eh, se agita el material y los electrones empiezan a chocar y eso es lo que hace que eh, a temperatura ambiente, por ejemplo, pues los, incluso los mejores conductores, como el cobre, por ejemplo, que es un conductor buenísimo, ¿verdad? El oro, la plata, etcétera, eh, no sean conductores perfectos. No son superconductores, son simplemente conductores, o sea, tienen una cierta resistividad, de ahí viene la resistencia que presentan este, los, los alambres, por ejemplo, al paso de la corriente, ¿no? De que hay vibraciones internas, y entonces los, los electrones si, si chocan pierden parte de su energía, se liberan en forma de calor y eso es lo que hace que se caliente el alambre, ¿verdad? Por ejemplo, una resistencia al paso de, de, de la corriente, de los electrones. Los electrones están perdiendo parte de su energía. Este, y otra consecuencia de, de, de, del aumento de la temperatura es que eh, en vez de que los electrones ocupen el, todos los niveles más bajos posibles de energía, ¿verdad? todos los niveles hasta llegar a lo que se llama el nivel de Fermi, recuerdan ustedes, ¿verdad? Eh, algunos de esos electrones pues absorban energía, es la energía térmica, y pasen a, a niveles desocupados, cercan normalmente cercanos a los niveles más altos que sí están ocupados, y entonces se va eh, suavizando, digamos, la curva de distribución de electrones en función de la energía. Eso es lo que lo que se presenta en, en, la, en, en, en, este, en esa sección del, del libro de texto. ¿verdad? Bueno, les voy a compartir entonces el libro de texto precisamente ahí donde nos quedamos para ahora hablar de los materiales sólidos que no son, eh, digamos, conductores o muy buenos conductores, sino que son solamente, que conducen bajo ciertas eh, condiciones eh, o incluso puede ser que, que no conduzcan de plano. Los que de plano no conducen se llaman aislantes, ¿verdad? Los que conducen más o menos bien o bajo ciertas condiciones específicas que vamos a ver ahora se llaman semiconductores y los que conducen bien, como los que vimos en la última clase, pues son los conductores. No es muy fácil pintar la raya entre lo que es un conductor, un semiconductor y un aislante. Y justo eso es lo que vamos a ver hoy. Y este es un tema que a mí en particular me gusta mucho porque es una, un ejemplo más, no es el primero que vemos, eh, pero es un ejemplo más de cómo eh, la mecánica cuántica que hemos visto hasta ahora que trata pues eh, con problemas a nivel más bien a escala atómica, ¿verdad? Eh, nos permite entender con estos conceptos sencillos que hemos visto hasta ahora, nos permite incluso entender, derivar y entender propiedades macroscópicas de los materiales, o sea, propiedades de bulto, tales como la conductividad, ya hemos hablado también acerca de índice de, de refracción, de la transparencia de, de, de, los, este, de los materiales. ¿no? Eh, aquí estamos hablando de las propiedades eléctricas y si vemos cómo propiedades eléctricas que se pueden medir con, con aparatos así a nivel macroscópico pues en última instancia también eh, se derivan o, o, o están basadas en eh, fenómenos microscópicos que se entienden, eh, o a escala atómica que se, eh, se entienden mm, con la mecánica cuántica. Bueno, entonces eh, les voy a compartir el libro a, en la página 169. Aquí. Y ahora le estoy mostrando... Estoy mostrando dos páginas en una. Eh, desgraciadamente, solamente se pueden mostrar por pares, o sea, un pa una página par y una impar, así como si estuviera el libro abierto. <risa> eh, me hubiera gustado presentar al mismo tiempo primero la impar y luego la par, pero eso es, eh, no se puede porque el PDF lo que hace es como si estuviéramos abriendo el libro. Entonces, cuando pasemos a la siguiente página hay que recordar lo que viene en la página anterior. Pero bueno, los invito a que hagan ese esfuerzo junto conmigo. Entonces aquí fue donde lo, más o menos donde lo dejamos la vez pasada, recordan ustedes, eh, que vimos que hay, eh, bueno, vimos el modelito este del metal, vimos cómo se pueden extraer electrones de un metal de diferentes maneras. Ya conocían ustedes una vez de hace mucho que es el, lanzando luz, de la longitud de onda adecuada al, al metal, pues eh, si la longitud de onda es lo suficientemente pequeña o si la energía es suficientemente alta, eh, la energía de la luz como para este, superar lo que se llama la función del trabajo del metal, entonces eh, por efecto fotoeléctrico se logra eh, expulsar electrones de la superficie del metal. De la superficie o muy, muy por, por debajo de la superficie. No se extraen los electrones del interior del metal, sino de la superficie. Los que son más cercanos, ¿verdad? Y que, y que es más probable que absorban directamente la, una parte de la luz que les llega. Bueno, pues ese es el efecto fotoeléctrico. Luego está el fenómeno de emisión fría, o sea, si colocan ustedes el trozo de metal... Eh, en una, eh, si lo someten a, a una diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces con eso bajan la barrera de potencial que representan las paredes del metal eh, debido al hecho de que el, el, la atmósfera, el aire es esencialmente un aislante, ¿verdad? Y, al colocar el metal en, eh, en, una, en, en un campo eléctrico, o sea, sujeto a una diferencia de potencial se baja la barrera de potencial y, y entonces por efecto túnel los electrones pueden escapar del metal si el campo eléctrico es suficientemente intenso. Si, si aumentan la intensidad, la corriente túnel eh, eh, se incrementa considerablemente porque ya vimos que depende de manera exponencial, ¿verdad?, de la anchura de la barrera y de la de la diferencia de energías, del déficit de energía, de la energía que le faltaría para escaparse por encima de, de la barrera potencial. Eh, otra forma de extraer electrones este, del metal es por emisión termiónica, eh, o sea, aumentando la temperatura para que el, algunos de los electrones absorban energía térmica y con eso se puede, suficiente como para escapar del metal aunque es un método muy poco eficiente, menos eficiente que los otros os que les mencioné, porque este, pues, pues ustedes pueden estar calentando mucho el metal y sin embargo son unos cuantos electrones los que salen y además si lo calientan demasiado a lo mejor se les funde el metal antes de que logren sacar los electrones, ¿verdad? Bueno, y luego está el, esta otra forma de, de extraer electrones de, de un metal que es colocándolo en este contacto directo con otro metal, con, con un metal que tenga una función de trabajo más grande y un nivel de Fermi más bajo. Y entonces con eso logran ustedes que los electrones del primer metal por efecto túnel se escapen hacia el segundo. Entonces logran con eso ustedes también una, pues también es una corriente túnel, ¿verdad?, eh, aquí el, la barrera de potencial, pues es la interfase entre, entre los dos metales. Y aunque ustedes pulan muy bien las superficies de los dos metales, pues es difícil que entren en un contacto perfecto. Siempre queda como una barrerita en medio ¿verdad? De, de aire y ese es aislante, o de vacío, que es todavía más aislante. Y entonces los electrones tienen que atravesar esa barrera para escaparse del, del primer metal y irse al segundo o, o viceversa si cambian ustedes este, la, la polaridad o el, el, el orden de los metales. Eh, y, y cada una de estas formas de sacar electrones de un metal tiene sus aplicaciones prácticas. Eh, son aplicaciones prácticas muy importantes, no solamente... Para en, en la investigación, no solamente en los laboratorios de física, sino también tiene muchas aplicaciones eh, para pues, todo tipo de objetos e instrumentos que se usan cotidianamente, aplicaciones tecnológicas, etc. Entonces sí es, es importante tener una idea ¿no? de cómo eh, la, lo, los conceptos básicos que hemos aprendido de de la mecánica cuántica y estos fenómenos básicos como el efecto túnel, etcétera, nos permiten entender eh, estas, estas aplicaciones tan, tan sencillas e inclusive pensar en alguna otra que se les pueda ocurrir a ustedes cuando estén diseñando algún instrumento o algún experimento, algún equipo, etcétera. Entonces es también para que ustedes mismos pues echen a Volar un poquito su imaginación y piensen cómo podrían aprovechar alguno de estos fenómenos de emisión de, de, de electrones. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de, que aquí en el libro de texto aparece también con asterisco, significa que no es obligatoria. En el plan de estudios creo que se le del, de este curso creo que se le menciona así muy, muy someramente pero sí pienso que es, es importante que ustedes tengan una noción de lo que se ve aquí en esta sección sobre este, metales, semiconductores y aislantes, y lo que se llama la teoría de bandas, porque es un capítulo eh, básico de la eh, teoría del estado sólido, eh, que es una parte más importante de la física. Y... Eh, y, con, y también con muchas aplicaciones y pues eh, dado pues que ustedes probablemente si no lo han hecho ya próximamente em, empezarán a definir su, sus intereses para el futuro este, si van a seguir estudiando si van a meterse a trabajar a alguna industria o lo que sea de cualquier o que vayan a dar clases o lo que sea sí es importante que tengan ustedes pues, una cierta noción, aunque sea muy básica, de cómo el comportamiento de los sólidos puede explicarse con este, el, estos conceptos introductorios de la mecánica cuántica. Entonces, eh, eh, lo que se llama teoría de bandas, ustedes lo pueden ver en el internet. De hecho, yo voy a presentarles un poquito más adelante... Una imagen que viene justamente en el capítulo eh, sobre teoría de bandas o lo que llaman estructura de, de ele electrónica de bandas en, en Wikipedia, porque me pareció que es muy ilustrativo de lo que vamos a ver aquí. Se los voy a enseñar después. Pero sobre todo, si quieren profundizar un poquito más, más allá de lo que ven ustedes en Wikipedia, que no está mal, eh, en general Wikipedia no está mal, ¿verdad? es una buena entrada a muchas cosas, yo los invito a que vean, consulten algún libro de estado sólido o algún libro de, ahora se habla más bien de ciencia de materiales, ¿no? Pero siempre, siempre todos estos libros de ciencia de materiales tienen un capítulo, tienen capítulos de estado sólido, porque el estado sólido pues, es la base de la ciencia de, de los materiales y en particular siempre hay una sección o un capítulo entero dedicada a lo que se llama la teoría de bandas. Y lo que vamos a ver aquí, entre otras cosas, es por qué se llama teoría de bandas. Eh, para esto, antes de empezar, me gustaría saber si alguien ha oído antes esa palabra y si tiene alguna idea de dónde viene eso de teoría de bandas. Pueden usar el chat. En fin, a ver, si, a ver si vemos algo en el chat, porque no, no suelen ustedes este, usar mucho el micrófono, pero los invito a usar el chat si gustan. Entonces, bueno, lo, eh, ¿en qué consiste el, el, la teoría de bandas? Mm, regresamos otra vez a este modelo sencillo de metal que vimos en la clase pasada. Recuerdan ustedes que... el el metal lo consideramos que está hecho, eh, que, que se puede representar por un solo pozo de potencial, toda la pieza de metal es un solo de po pozo de potencial, las paredes del pozo este, pues están donde se encuentran las paredes físicas, o sea los límites del metal, ¿verdad?, los bordes del metal, más allá eh, el medio es aislante o muy mal conductor, eh, dependiendo de la función de trabajo del metal, eh, la profundidad del pozo, o mejor dicho, del nivel de Fermi, pues puede ser mayor o menor, ¿verdad? Eh, y la profundidad del pozo, pues también depende de las características del metal. Entonces, cada metal tiene su función de trabajo, o sea, su nivel de Fermi tiene su, este, la profundidad total del pozo, ya vimos que en eso se distingue... El, la plata, del oro, del hidrógeno, del litio, de todos los metales. Bueno, hidrógeno no, porque estamos pensando en, en, este, en, en metales sólidos, ¿verdad? Para solidificar el hidrógeno se necesita mucho. Entonces, eh, pensando en, estado, en, en metales sólidos, que son, pues, en general los metales más pesados de las primeras columnas de, de la tabla periódica de, de elementos… O, o las columnas que están más a la derecha, lo que se llaman los metales de transición, ¿verdad? El oro, la plata, el aluminio, etcétera. Pues esos sí son sólidos y cada uno tiene sus propiedades específicas, su función de trabajo, su nivel de fernia, etcétera. Y ya vimos que este, parte de, de esas características se pueden deducir teóricamente simplemente de conocer la densidad, de la atómica, del material, y este, o su densidad de masa y el número de electrones que tiene libre. Bueno, eh, en cambio, pues la mayoría de los eh, materiales sólidos, pues no tienen sus electrones libres en la última capa, eh, como los metales, o sea, los metales, recuerdan ustedes que tienen esa característica, que en la ur última capa, de, de, de, o sea, en, en el último orbital tienen un electrón libre o cuando mucho dos, ¿no? Eh, ya cuando tienen tres electrones libres, pues ya se encuentran más entre los elementos de transición y pueden ya sea absorber electrones o, o soltar electrones. Y cuando tienen cuatro, este, como las capas tienen... Eh, ocho, ocho lugares pues si cuatro de ellos están ocupados pues esos sí ya son los elementos de transición ¿verdad? como el carbono o el silicio que les pueden decir ustedes le faltan cuatro o le sobran cuatro ¿verdad? entonces los que están más a la izquierda en la tabla periódica son aquellos que sí tienen menos electrones libres eh, y entonces en, en, en, en su última órbita y eso sí realmente están libres o sea no es que falten electrones, sino que esos electrones sobran y los, los, los núcleos respectivos los liberan fácilmente, están muy poco amarrados. Y por eso se, se habla de electrones libres, porque pueden este, moverse libremente en, entre, lo, entre un átomo y el otro, entre, entre un núcleo de, de atómico y su vecino. Este... Pero, en general, pues sí, los, los núcleos o los, los, el resto del átomo sí ejerce una fuerza atractiva en esos electrones de, la última, de las últimas órbitas. Entonces, eh, en vez de un solo pozo, ¿verdad?, donde todos los electrones se mueven libremente, en realidad deberíamos representar al sólido como un conjunto de pozos pequeños, eh, porque sí hay una cierta atracción, como en la figura este, 710 que está en, en la página de la derecha. Esos, esos pozos que aquí se dibujan con, también de manera cuadrada, simplemente por, por simplicidad, aunque la teoría este, que vamos a ver eh, no está casada con la idea de que los pozos sean cuadrados, pero por simplicidad se, se dibujan como pocitos cuadrados. Y cada uno de estos pozitos representa al átomo, ¿verdad? Aquí se está, se, lo que está representado es una, un arreglo periódico de átomos en una sola dimensión, ¿verdad? En la dirección X, eh, pero eh, pueden ustedes pensar que lo mismo sucede en la dirección Y y en la dirección Z, ¿no? Entonces, estos son pozos más o menos atractivos, o sea, más o menos profundos, dependiendo de lo que se llama la afinidad electrónica del, de los átomos, ¿no? Hay unos electrones que, son, que tienen una afinidad electrónica mayor o menor, o sea, que más fácilmente captan electrones o los dejan escapar, ¿no? Eso es lo que distingue a los este átomos de las diferentes, a los elementos de las diferentes columnas. En la tabla periódica. Entonces, a, aquí está dibuj, dibujado un arreglo periódico de, de pozos, de pequeños pozos, ¿verdad? Eh, y eh, con, con las características que los definen, que son el, la distancia interatómica, que es el, el parámetro A, ¿verdad?, o sea, la distancia entre un núcleo y el siguiente, o entre un átomo y el siguiente, es A, ¿verdad? Luego, el, la anchura del pozo, que es B, y luego la anchura de la barrera entre dos átomos, que es C. O sea, que B más C es igual a A en la figura, ¿sí? En realidad, pues, el dibujo que está encima... Mm, es, bueno, ahí este, está representando los pozos más bien como curvas, ¿no? Como si fueran este, casi como, como si se estuvieran moviendo como osciladores armónicos ahí o osciladores, pues, los, los electrones dentro de cada uno de los pozos, pero para efectos del cálculo que se va a hacer en esta sección, eh, se va a usar la figura de abajo donde los pozos son cuadrados, o rectangulares, si ustedes quieren, eh, simplemente por simplicidad matemática, como decía. Eh, para acabar con la definición de los parámetros y de las variables que están en esta figura, vean ustedes que cada uno de los pozos está numerado. Entonces, ahí hay un pozo que es el enésimo, el pozo n, ¿sí? Antes de él, a la izquierda, está el pozo n-1 y a la derecha de él está el pozo n-1. Eso nos permite entonces definir la Xn, que es la X medida a partir del principio del pozo. O sea, va a haber dos variables aquí. Una va a ser la X, este, la, la X total, ¿no? la distancia desde el margen izquierdo del, del metal, y la Xn que es esa X total menos N veces la anchura, la, la periodicidad, la constante A. O sea, XN mide la distancia eh, a partir de una de las paredes de uno de los pozos, por ejemplo, del pozo N, enésimo, ¿no? Entonces, XN se mide a partir de X igual a N por A hasta la derecha, y cuando se llega al pozo N más 1, Ahí, eh, a partir de ahí, se mide la Xn más 1, así. O sea, que la, la Xn es como X módulo A, ¿sí? Nunca es mayor que, que A, ¿sí? Porque cuando llega a A, ya se empieza a medir la Xn más 1, ¿de acuerdo? Entonces, Xn siempre está comprendida entre 0 y A. Es X módulo A. Bueno. Este, la, ¿cómo vamos a expresar entonces la función de onda? Porque de lo que se trata es justamente de ver cómo se comporta este sistema, o sea, cómo se escribe la función de onda y qué nos dice el comportamiento de la función de onda sobre las propiedades mecánico-cuánticas del, del sistema. Bueno, pues... En cada uno de estos pocitos, por ejemplo, en el pozo enésimo, podemos escribir la función de onda, ya sabemos cómo, como una suma de seno de Kxn más algo por coseno de Kxn. ¿Por qué? Porque los electrones se pueden mover libremente en el interior de cada uno de estos pocitos. Entonces, la escritura... Dentro de cada una de ellas, por ejemplo, en el pozo enésimo, escribo psi n igual a, a índice n seno de kxn más b índice n coseno de kxn. Así como lo hicimos cuando estudiamos el, el pozo sencillo, el pozo simple, recuerdan ustedes, el pozo finito, escribimos psi igual a a seno de kx más b coseno de kx y luego ya empezamos a imponer las condiciones de frontera y de continuidad y todo eso. Bueno, pues así también, así de ahí es, el, es nuestro punto de partida. En cada pozo escribimos, por ejemplo, en el pozo n-1, voy a escribir psi n-1 igual a a n-1 seno de k por x n-1 más bn-1 coseno de k x n-1. Y lo mismo voy a hacer en el pozo n más 1. Y en cada uno de los pozos, Voy a escribir la misma expresión simplemente cambiando n por n más 1, n menos 1, lo que corresponda. ¿De acuerdo? Bueno. Pues entonces ya tenemos una expresión para la psi dentro de cada uno de los pozos. Ahora tenemos que hacer algo similar para la psi dentro de cada una de las barreras. Bueno, pues hagámoslo. Entonces, por ejemplo, en la barrera que está a la derecha del pozo psi n, del pozo n, donde está la letra C, ¿verdad? en esa barrera escribo la psi n, ahora no en términos de funciones trigonométricas seno y coseno, sino en, en términos de funciones hipergeométricas, ¿sí? O sea, de combinaciones lineales de e exponencial negativa y exponencial positiva. Yo podría poner e a la menos qxn más n e algo por e a la más qxn, pero también puedo, en vez de usar exponenciales negativa y positiva, puedo usar funciones hipergeométricas, ¿están de acuerdo? Porque son combinaciones lineales de las anteriores. Entonces, en este caso se usa eso, se usan las funciones hipergeométricas. Y más adelante se ve por qué, por es, un, es simplemente por comodidad. ¿no? Entonces, la psi n dentro de la barrera, de la barrera enésima, ¿verdad?, le escribo como una an prima, porque no es igual a la N, an, no necesariamente, seno hiperbólico de q por a menos xn. Podría yo escribir también de, por xn, pero, pero aquí por conveniencia matemática se pone seno hiperbólico de q por a menos xn. Fíjense ustedes, a menos xn. Pues es esta cantidad que varía entre 0 y c, ¿verdad? Este, dependiendo de la anchura del pozo. Eh, más Bn' coseno pues hiperbólico de K Q por A menos Xn, donde Xn entonces está entre, entre A y, y B, entre A y B, o sea, es la anchura, justamente entre A y B, pues es la anchura c. Entonces pueden decir ustedes, esto vale para este Xn, sí, como la Xn la estamos midiendo a partir del, del este, extremo izquierdo del pozo, este, del pozo, pues entonces Xn eh, el pozo termina en Xn igual a B, la bar, es donde empieza la barrera, en Xn igual a B. Y termina en XN igual a A, porque ahí empieza el siguiente pozo. Bueno, lo mismo hacemos para la función de onda en el pozo N más 1, etcétera, etcétera, como les decía. Pero no, tomen ustedes en cuenta que un, una pieza de, de material de los que estamos hablando tiene del orden de 10 a la 22 átomos, ¿verdad?, eh, por centímetro cúbico, o sea... Que incluso si, la, si pensamos en una sola dimensión, bueno, pues serían como 10 a la 7, ¿verdad? Veces que tendríamos que repetir esto, pues obviamente no lo vamos a hacer. No vamos a pasarnos aquí haciendo esto 10 millones de veces, sino que lo que vamos a hacer es aprovechar la periodicidad de esta función. Por eso pensamos en términos de un sólido periódico. No es que todos los sólidos sean periódicos, no es que todos los materiales sólidos sean cristalinos, ¿verdad? Pero es una forma, digamos, de no tener que calcular este, explícitamente la absciene y, y hacer la postura, la, este, um, eh, garantizar, imponer las condiciones de continuidad, etcétera. Para en cada uno de los pozos y en cada una de las barreras, sino lo, lo que vamos a hacer es aprovechar eh, las propiedades matemáticas de una función periódica. Y la ecuación de Schrödinger en este caso, en efecto, tiene una función periódica porque estamos metiendo un potencial que es periódico. Y eso se va a reflejar en la función de onda, como vamos a ver más adelante. Entonces, se imponen todas las condiciones de continuidad, pero no lo vamos a hacer a, a, 10 millones de veces, sino que solamente lo vamos a hacer aquí un par de veces. Solamente conectando el pozo n con el pozo n más 1. Conectamos el pozo n. ¿Qué pasa cuando llega la psi sí, aquí al, a, a x igual a, xn igual a a, verdad? Y se conecta con el pozo este, que empieza aquí Xn más 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces, imponemos las condiciones de continuidad, en este, primero en este punto A, o sea, entre el pozo y el inicio de la barrera, en X es igual a A, ¿verdad? Imponemos las condiciones de continuidad sobre psi, que, que es esta primera ecuación, y sobre la derivada de psi, que es esta segunda ecuación, ¿de acuerdo? O sea, aquí estoy conectando ¿sí? Las, este, la psi n eh, del pozo n con la psi n de la barrera n. A, en la siguiente estoy conectando la psi n' ¿sí? la derivada del pozo n con la psi n' en, este, en la barrera n. Y... Usamos, entonces tenemos est estas dos eh, y imponemos también la condición de continuidad entre la psi n de la barrera y la psi n más 1 del pozo. Y entonces, que, que me da esto, y entonces tengo yo cuatro ecuaciones y puedo usar estas cuatro ecuaciones para eliminar todos los parámetros que tienen aquí prima, an prima, bn prima, etc., ¿no? Y me quedan entonces estas dos ecuaciones, que ya solamente tienen n BN, n AN más 1 y BN más 1. ¿Ven ustedes? Uh -huh. Bueno, este sistema, ay, recuerdan ustedes cuando vimos el pozo, el pozo sencillo, un solo pozo, pero finito, que vimos que no tiene solución algebraica y que tuvimos que usar una... Un método gráfico para encontrar las intersecciones, ¿verdad? Entre las dos ramas, de, en, los dos lados de las ecuaciones y a partir de allí este, vimos más o menos hasta donde la gráfica, la, la gráfica nos lo permitía, donde se encontraban las soluciones para las energías, ¿verdad? Para las ahí en energías. Bueno, pues imagínense, si no pudimos resolver analíticamente un pozo finito, pues tampoco vamos a poder resolver analíticamente este problema de n pozos infinitos, n mayúscula, pozos, ¿verdad? Finitos, donde n mayúscula es del orden de 10 a la, ¿quién sabe cuántos? No? 10 a la 7 en el caso unidimensional. Entonces, no va por ahí la cosa. O sea, este, lo que tenemos que hacer... Es ver de qué manera podemos simplificar un poco más nuestro problema sin con ello eh, distorsionarlo, o sea, perder de vista características esenciales de, de, de, del comportamiento del sistema, pero para que podamos avanzar en, en, en una solución que nos permita entender el comportamiento. Entonces, eso es lo que se hace a continuación y es, o sea, en todos lados, en todos los libros de Estados Unidos ustedes van a ver que se hace lo mismo. O sea, no es, no es este, un capricho, no es arbitrario, es tomar un, un, un límite que nos permite hacer una aproximación que en términos generales es bastante válida y que este, nos permite entonces avanzar con el cálculo. Lo que se hace... Es suponer que las barreras estas, que aquí están dibujadas con una altura B, creo que se llamó B0, ¿verdad? B0 y con una anchura C, ¿verdad? Suponer que, que son delgadas y altas. O sea que podemos hacer tender B0, la altura, al infinito siempre y cuando mantengamos finito el área del pos, de, de la barrera, o sea, del interior de la barrera, siempre y cuando ve 0 por C se afinita. Entonces, la, las barreras se van convirtiendo como funciones delta, ¿no? Se hacen muy estrechas y muy altas, ¿de acuerdo? Es, es como una representación de la función delta. Digamos. Bueno, si hacemos eso, este, se simplifica bastante el cálculo, porque... Se puede, se introduce precisamente este producto de C por B0, que les digo que es el área bajo, el, el, el área de la barrera, ¿verdad? C por B0, la anchura por la altura, se, se introduce un parámetro lambda que mide es, ese área de, de ese rectángulo en términos adimensionales, o sea, lo multiplicamos por h barra cuadrada entre ma, donde a es la anchura del, del pozo, ¿verdad? De la parte de, de, del, del total, o sea, es el parámetro de, de la periodicidad, ¿verdad? Lo que se llama el parámetro del cristal o la periodicidad. Eh, M es, es la masa y eh, esta es la constante de Planck y se introducen de manera que lambda sea un parámetro adimensional, no tiene dimensiones. Y esta, este parámetro lambda entonces nos va a decir ¿Qué tan importante es la barrera? O sea, ¿qué significa? Vamos otra vez a la figura. ¿Qué significa que B0 por C sea muy pequeño? Bueno, significa que los átomos casi no capturan a los electrones, ¿no? los dejan ir muy fácilmente. De hecho, en el límite de lambda igual a cero, regresamos nosotros al modelo del, me del metal perfecto, porque desaparecen las barreras. ¿no? Pero lo que nos interesa es ver qué pasa cuando sí hay barrera, o sea, cuando lambda es diferente del cero. ¿no? Cuando es igual a cero, regresamos al modelo de la clase anterior, del, del, del metal que no, que no le pone piedras en el camino a los electrones. Pero aquí sí, en general, los átomos sí tienen una cierta capacidad de atraer a esos electrones, aunque sean los electrones que estén en la, en la última órbita, y por lo tanto B0 por C, o sea, lambda, es diferente de cero. Eso es lo que nos interesa a ver cuál es la, la, la consecuencia de tener lambda diferente de cero. Cuando lambda es muy grande significa que estas barreras tienen mucho peso, o sea que sí son barreras importantes y que no van a dejar pasar a los electrones de un pozo al siguiente. O sea, ustedes pueden ya de aquí inferir que hacer tender lambda al infinito significa aislar un átomo de, de sus vecinos y por lo tanto... Este, cada uno de los pozos va a actuar como un pozo perfecto, pero aislado de los pozos vecinos. Entonces, lo que vamos a tener es justo el caso contrario, en que tenemos, en vez de un solo pozo grandote, ¿verdad?, vamos a tener N mayúscula pozos chiquitos, todos infinitos. Ese sería el caso de lambda infinita. El caso de lambda finita es el que nos interesa, es el que es físicamente interesante. Entonces, vamos a tomar lambda finita. Ya tienen ustedes una idea de lo que significa este parámetro, de lo que nos miden, ¿no? Entonces, este, bueno, como, como dijimos que vamos a hacer la, el parámetro C, este, la anchura, lo vamos a hacer muy pequeño, eso significa que podemos aproximar B y A. O sea, que estamos diciendo que B y A tienen prácticamente el mismo tamaño porque C es muy pequeña. Que estamos tomando B0 muy grande, pero C muy pequeña. Y eso es lo que simplifica el, el cálculo. Que tomamos C tendiendo a 0, ¿verdad? La C tiende a 0. La C es proporcional a la raíz cuadrada de lambda C, o, lo, o sea, lo que estamos diciendo es que y aquí con, con la Q además, con, con, la, con lo que es el déficit de energía, entonces es, estamos diciendo que QC lo podemos hacer tender a cero, ¿verdad? Pero ojo, porque Q cuadrada C, esa sí es diferente de cero, es proporcional a lambda, a lambda entre A. Entonces, ese sí es, es que hay que tener mucho cuidado aquí con los parámetros. Pero como QC es muy pequeño, podemos escribir, este coseno, seno hiperbólico de QC aproximadamente igual a QC, es el primer término en desarrollo de serie de Taylor, del seno hiperbólico de QC, nos da QC, que este es un medio de la exponencial negativa más la expon menos la exponencial positiva. Y luego el coseno hiperbólico de QC, pues este, por también si este, hacen desarrollo en serie de Taylor, verán que se queda uno con el primer término nada más. Entonces, eh, con esas simplificaciones, nuestras condiciones anteriores, estas ecuaciones tan horribles, las 783 y las 784, se simplifican mucho, porque justo aquí, del lado derecho, tenemos seno hiperbólico de QC, que lo vamos a poner simplemente como Q por C, coseno hiperbólico de QC, que lo vamos a poner simplemente como 1, ¿no? Entonces, con eso, este se nos reduce esas dos ecuaciones a las ecuaciones 86 y 87, que son eh, ecuaciones muy interesantes porque tenemos del lado izquierdo, lo que tenemos es eh, los coeficientes a, n y b, n, ¿de acuerdo? Del lado derecho tenemos a, n más 1 y b, n más 1, o sea, el siguiente pozo. Ok, vamos a tener que encontrar la relación entonces, entre A, N, B, N, por un lado, y A, N más 1, bn más 1. Y esa relación tiene que ser recurrente. O sea, si cambian ustedes N por N prima, ¿verdad? Por N más M, digamos, entonces la misma relación se tiene que cumplir si ponen ustedes aquí A, N más M y aquí A, N más M más 1, ¿verdad? Porque sí, esta sí es una relación que se debe cumplir entre los coeficientes que aparecen en la función de onda de este, pozos vecinos. Aquí tomamos n y n más 1, pero lo mismo va a ser para m y m más 1, o para m menos 1 y m, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la periodicidad va a ser muy, muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer para tomar en cuenta esa condición de periodicidad? O sea, el hecho de que las ecuaciones 86 y 87 tiene que, este, esta pareja de ecuaciones tiene que valer cualquiera que sea el índice N. Bueno, pues lo que se hace es un truco y ese es el que se, se presenta aquí a continuación. Donde quiera que ustedes lo vean, en todos los libros de Estados Unidos van a ver el mismo truco. Y consiste en lo siguiente. En postular para el coeficiente a n esta, una función de este tipo. O sea que se puede escribir como un coeficiente cualquiera, que ya no depende de n, ¿verdad? Aquí se llama c1, para la b se llama c2, multiplicado por una f que no conocemos todavía, a la enésima potencia. Ese es el truco. Como f a la n. Es una función que todavía no conocemos. Pero postulamos que la, el coeficiente a n se puede escribir como algo proporcional a f a la n. Y lo mismo la b con la misma f a la n. ¿Ven ustedes? Eh, lo que pasa es que se está tomando en cuenta dos cosas de esta pareja de ecuaciones. Una es su linealidad, ¿sí? Es una pareja de ecuaciones lineales, lineales en los coeficientes a y b. Y otra es la periodicidad. Entonces, si escribimos a n y b n así, es un postulado, ¿verdad? Con la misma f a la n aquí y f a la n aquí, entonces, y sustituimos en esta pareja de ecuaciones, miren lo que nos queda. Nos quedan los coeficientes estos que son constantes, que ya no dependen de n, c1 y c2, ¿verdad? Y luego, los pues, sustituir esta f a la n aquí y f a la n más 1 de este lado, porque bn más 1, si bn es esto, pues bn más 1 es c2 por f a la n más 1. Y si a n es esto, entonces a n más 1 es c1 por f a la n más 1. O sea que lo que nos queda es algo que tiene una... Dividimos entre la f a la n, porque f es diferente de cero, obviamente. Este, y entonces se nos simplifica y nos queda nada más la, una f aquí y f aquí. Y las pasan ustedes del lado izquierdo, y les queda de las ecuaciones 786 y 87, nos queda esta pareja. Donde ya nada más queda la f aquí, aquí y aquí. Y las pasé del lado derecho al lado izquierdo. Y nos queda coseno de KA, A, coseno de KA, etc. La K, por cierto, no la conocemos. Recuerden ustedes, es en, como estamos tratando con un problema de hay en valores, porque las, los electrones no están libres absolutamente de moverse, porque no se pueden escapar del sólido. O sea, están metidos, están confinados. Es un problema de eigenvalores, valores. ¿De acuerdo? Entonces, este, eso eso se, refleja, se refleja en el hecho de que la K no, la te, no está bajo nuestro control. Nosotros no podemos definir arbitrariamente los electrones tienen tanta energía. No. Tienen, va, como es un problema de ahí en valores, vamos a tener que encontrar cuál es la energía o cuáles son las energías posibles, los posibles niveles de energía dentro de este cristal, que es un arreglo de, de muchos pozitos, ¿verdad? Lo que sí este, llegamos a resolver fue el problema de un solo pozo de potencial y encontramos los niveles de energía. Y recuerdan ustedes también que hacia el final del capítulo 6 vimos el problema de dos pozos de potencial, de un pozo de potencial con un chicote en medio, ¿verdad? Con una con una barrera de, en medio y vi y, lo, y recuerdan ustedes lo que vimos que en ese caso cada uno de los niveles originales de energía del pozo sencillo se desdoblaba en dos verdad se obtenían en el pozo doble se obtienen dos niveles contiguos de energía donde antes había un solo nivel de energía ahora lo que tenemos son muchos pozos entonces, vamos a ver cómo se desdoblan los niveles de energía en este caso. Entonces, esto solo para recordarles que estamos frente a un problema de valores, o sea, la K ahorita no la conocemos. Y lo que vamos a tener que encontrar es cuáles son los posibles valores de K, o sea, de la energía, porque K es raíz de 2m por entre h barra cuadrada, ¿verdad? Bueno, es el número de onda. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, que tienen, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Ustedes van a decir, qué horror, pero si esto está lleno de incógnitas. La C1 es incógnita, la C2 es incógnita. Les estoy diciendo que la K es incógnita y la F es una función desconocida. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿todo es desconocido aquí? Bueno, pues vamos paso por paso. Para que existan soluciones posibles, para este sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones lineales para C1 y C2, ¿verdad? Necesitamos que se anule el determinante del sistema. ¿Recuerdan ustedes que eso ya lo hicimos alguna vez cuando teníamos un, un sistema de ecuaciones donde teníamos los coeficientes A y B, ¿verdad? Y... Pudimos dar el paso adelante, pudimos avanzar precisamente observando que se trataba de un sistema de ecuaciones lineales, homogéneas, o sea, no hay nada del lado derecho, y que por lo tanto el determinante del sistema se tiene que anular. ¿Lo recordarán ustedes? Hace varias clases hicimos eso. Bueno, vamos a hacer esto ahora también. Entonces tomamos el determinante del sistema que está formado por seno de KA, coseno de KA menos F, coseno de KA menos F otra vez, y seno de KA menos 2 lambda entre KA por F, ¿de acuerdo? Entonces ese determinante, tomamos esto por esto, menos esto por esto, lo igualamos a cero y, y qué obtenemos pues una ecuación cuadrática para la F, porque aquí tenemos, vamos a tener un producto de esto que contiene a F y esto que contiene a F, o sea, coseno de Ka menos F al cuadrado. Y luego tenemos esto de acá, seno de Ka por seno de Ka menos 2 lambda entre Ka por F, igual a 0. Entonces, este, separamos el, el término que va, que este, tiene F cuadrada, luego lo que multiplica a F y luego el término independiente. Tenemos esta ecuación cuadrática para la F. No conocemos la K, -A, pero y tampoco conocemos la F, pero sabemos que F tiene que cumplir esta, con esta ecuación. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para continuar? Otro truco. Porque aquí, si no introducimos trucos, pues no vamos a salir del hoyo. O sea, nos metimos en un berenjenal al, al, al, este, al plantear estas dos ecuaciones, la 89 y la 90, que, está llena, que están llenas de incógnitas. Entonces, tenemos que ir paso a paso y a base de trucos. Entonces, primero este, encontramos que como el determinante tiene que ser cero, pues esto nos da una ecuación cuadrática para la F. Ahora, el siguiente paso consiste en… Tenemos Fíjense ustedes, si esta es una ecuación de segundo orden para F, entonces pueden ustedes escribir la solución, digo en principio, no es que la puedan resolver, que no conocemos la K, pero pueden ustedes escribir F igual a más menos 1 entre 2 veces esto, raíz de B cuadrada menos, etc. Sí. ¿Qué significa? Lo, vamos a, esto, lo que es la B, digamos, el término este en, en medio, le vamos a poner un nombre, porque. Va, las cosas van a variar mucho si esto es positivo o es negativo. Entonces, escribimos coseno de capa A, así lo llamamos, al coeficiente de la, e, bueno, un medio del coeficiente este de la f. De manera que la ecuación cuadrática nos queda en esta forma sencilla, f cuadrada menos 2f por coseno de capa A más 1 igual a 0. Fíjense que el coseno de capa solamente depende de la K, es nuestra incógnita aquí, la K, ¿no? O sea, son los ahí en valores van a salir de aquí. El parámetro lambda ya quedamos en que es un parámetro que caracteriza al material. O sea, caracteriza específicamente el producto de la altura y la anchura de la barra, ¿no? De las barreritas estas. Entonces. Tenemos f cuadrada menos 2f coseno de capa a más 1 igual a 0. Bueno, esta es una ecuación que sí podemos resolver, una ecuación cuadrática. Las soluciones, siempre como ecuación cuadrática tiene dos soluciones, las soluciones de esta ecuación cuadrática son f igual a más exponencial de i capa a y exponencial de menos y capa a. Ajá, Ok. Entonces cuando menos ahora ya tenemos la función f, aunque sea en términos de esta cosa que es la suma de coseno y seno, pero ya tenemos una expresión para la f, ¿verdad? Y podemos ahora, como ya resolvimos, ya podemos sustituirla y con eso podemos escribir los coeficientes c1 y c2, uno en términos del otro o ambos en términos de un coeficiente a. Bueno, aquí se escogió C2 igual a A, ok. Entonces la C1 queda como A, a por esto de acá. De eso se, se obtiene sustituyendo aquí o sustituyendo acá, como gusto. ¿verdad? Entonces ya tenemos los coeficientes C1 y C2 en términos de un parámetro común, que es A. Y, la C, y si C2 es igual a A, entonces la C1 queda de esta manera. Muy bien. ¿Qué significa eso? Pues que ya podemos escribir los coeficientes a, n y b, n para cada uno de los pozos. Así vamos avanzando. La a, n, entonces vamos para atrás. Ahora, todo lo que avanzamos tenemos que ir para atrás, ¿verdad? Tenemos a, n, la a, n es igual a c, 1, f a la n. Ok, la c, 1 está dada por esto y la f, es la e a la i capa a, y a la menos i capa a, entonces las a, a la an n es, se escribe así, ¿verdad? Este, esto, ¿de qué viene el, el signo más y el signo menos? Bueno, pues ya se pueden ustedes dar cuenta que significa que proviene de que los electrones se pueden mover hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Es la misma convención que usamos cuando vimos, por ejemplo, este, el problema de la barrera, el problema del efecto túnel, etcétera, ¿no? Que eh, identificamos el término E a la IKA con el, el flujo de electrones hacia la derecha y el término de la menos IKA con el flujo de electrones hacia la izquierda. Bueno, pues entonces... Si pensamos en el electrones que se mueven hacia la derecha, tomamos solamente el signo positivo y tenemos entonces AN igual a la, la C1, que ya la obtuvimos, por la este, F a la N positiva, que es E a la I capa A por N, o sea, E a la I capa N -A. Y, análogamente, la BN, pues que C2F a la N, o sea, A por E a la I y capa NA. Pues fantástico, porque entonces ya tenemos los coeficientes que nos hacían falta para escribir la psi en el pozo N, la psi N. Sustituimos las ecuaciones 796 en nuestra expresión general para la psi de la que partimos, recuerdan ustedes, Aquí la, la 776, ¿verdad? Y lo que nos queda entonces es todo este coeficiente que multiplica al seno de kxn, este coeficiente que multiplica al coseno de kxn. O sea, lo podemos escribir también este, combinando, pues, combinando este término con este, lo podemos escribir como uno entre seno de Ka y es, este, esta expresión de aquí. O sea, hemos encontrado una forma muy interesante de la psi n. Eso es importante. Todo esto fue para llegar a la expresión 97. Que es que la psi n es, bueno, este coeficiente A que metimos aquí, A, que es factor común de todo, ¿verdad?, por e a la y capa x, donde la x se mide desde la pared izquierda del sólido, recuerdan ustedes, ¿verdad? Desde donde empieza el sólido, por una función u, ¿verdad? Que es todo el resto, todo esto de aquí. O sea, la pero que depende solamente de la n. Aquí ya no aparece la x, aparece solo la xn. Entonces, por eso se le llama un, ¿Verdad? es esta función que apare donde aparece xn, xn, xn. O sea, esto es, esta ecuación este, tiene una parte que es periódica, esta UN, que conforme pasan ustedes de un pozo al siguiente va cambiando de n a n más 1, ¿verdad? Y multiplicada por esta que es E a la I capa X, que se refiere a aquí la X parte desde el margen izquierdo del sólido, es la X total. ¿verdad? La que sí va desde X igual a cero hasta X igual a N mayúscula veces A, hasta el otro margen. ¿no? Esta función de onda... Aunque nosotros aquí la obtuvimos para este potencial muy chistoso, que no es muy físico, así es todo este, así cuadrado, eh, cualquiera que sea la forma que ustedes le den al potencial, con tal de que sea periódico, o sea, que se reproduzca, ¿verdad? Que se reproduzca eh, como un cristal, eh, cualquiera que sea esta, siempre se obtiene... Una de, como solución de la ecuación de Schrödinger una solución de este tipo, con una un. En este caso la un sí es específica por de los pósitos, estos cuadrados. Va a cambiar la, o, esta función mmm, de forma, pero no va a cambiar su periodicidad. Ese es el sistema. Entonces, esta expresión general es lo que se llama la función de onda de Bloch. Y cualquiera que sea, esto además mmm, no es una característica solo de la ecuación de Schrödinger, sino que cualquier ecuación diferencial, mmm, este, sea la ecuación de Schrödinger, sea otra, que tenga un, digamos, un coefici una función periódica, que en este caso es el potencial, que es periódico, cualquier ecuación diferencial con una función periódica, lineal naturalmente, con una función periódica, tiene una solución que se puede escribir de esta manera: como una parte que depende de la x total, que es la etapa x, por una parte que refleja la periodicidad del potencial. Esto es lo que se llama, en general, la función de onda de Bloch. ¿no? Este, y el, el teorema que nos dice que cualquiera que sea la, función, la ecuación diferencial se obtiene. Una, función de, una solución de este tipo es lo que se llama el teorema de Floquet O sea, el teorema de Floquet es un teorema meramente matemático. Se refiere en general a una propiedad de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes, con funciones periódicas, ¿no? De la forma e a la IK, x por x Y la, el, la función de onda de Bloch es esta específica para la ecuación de Schrödinger, ¿no? Para la ecuación de Schrödinger se tiene una función de este tipo. Bueno, entonces este ya, ya llegamos a, la, a, la, a, a una forma general para la función de onda dentro de cada uno de los pozos. Pero ¿qué nos dice esta solución? Eso va a ser lo interesante. Fíjense ustedes que aquí aparece este parámetro kappa. Que es el que nosotros metimos aquí, aquí está definido, ¿qué es lo que es capa? Está definido no directamente, sino indirectamente a través de su coseno. O sea, el coseno de capa A, ¿verdad? Se definió como esta suma de un coseno de capa A, que si sí es un, un coseno, pues que tiene que ser, estar definido entre menos 1 y 1, ¿verdad? Y. Este, y seno de KA, que también está entre menos 1 y 1, y que está multiplicado por lambda entre KA. Entonces, si el coseno de KA es una suma de un coseno más algo por el seno, no necesariamente el coseno de KA está comprendido, sus valores están comprendidos entre menos 1 y 1. Para lambda igual a 0, obviamente sí. Porque entonces tenemos coseno de K para A igual a coseno de K. Ah, y K es real. K siempre tiene que ser real porque es raíz de 2N por I entre H. Para Pero este, para lambda diferente de cero va a haber esta contribución adicional. Que su se suma o se resta según el, el, el signo de, del seno de K a al coseno de ka y entonces puede haber valores de ka para los cuales esta suma sea mayor que 1 o menor que menos 1 o sea que se salga de los límites entre los cuales el coseno de ka está comprendido entre menos 1 y 1 ¿qué significa eso? que la capa no necesariamente es real o sea, para que el coseno de capa A para que sea real, pues el coseno de capa A tiene que estar comprendido entre menos 1 y 1. Pero eso depende depende del, del tamaño de lambda y de los valores de capa de ¿y por y ¿y y ¿por qué es importante eso? Pues porque eso es lo que nos va a definir los posibles alguien valores de la energía. O sea, los electrones de conducción tienen que estar libres. O sea, la, la, K, la K es real. Y para que estén libres aquí, como la capa está aquí, para que los electrones sean de conducción, la capa tiene que ser real. Porque tenemos e a, aquí, E a la I, capa X. Y solamente si capa es real, esto es un término eh, que representa un flujo de electrones. Si capa es compleja o es imaginaria, entonces significa que decae, no hay un flujo, ¿verdad? Entonces, este, es, tenemos que encontrar los valores de, de, K, de K para los cuales, o mejor dicho, de KA para los cuales esta cantidad esté comprendida entre menos 1 y 1. No para cualquier valor de KA esto sucede. O sea, no para cualquier valor de K por A, la capa va a ser real, o sea, va a permitir flujo de electrones. Bueno, esto se puede entender si se ve la gráfica, esta la vamos a ver con con detenimiento, porque no se entiende a la primera. ¿Qué es lo que se está graficando aquí? Aquí lo que se está graficando es esta suma. O sea, yendo para yendo para atrás, lo que se está graficando es esto, coseno de Ka más lambda entre Ka, seno de Ka. ¿sí? O sea, lo que le llamamos coseno de ka. Entonces, eso es lo que se está graficando. Para un cierto valor de lambda diferente de cero, ya dijimos que lo interesante es ver qué pasa para lambda diferente de cero. Porque ya sabemos que para lambda igual a cero, tenemos un solo pozo infinito, este, es un metal perfecto, ¿no? Entonces, es perfecto conductor. Para lambda infinita, tenemos muchos pocitos infinitos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso intermedio? Cuando lambda es, es finita, diferente de cero, entonces lo que pasa es lo siguiente. Si, si, si se grafica la suma esta de coseno de Ka más lambda entre Ka, seno de Ka, lo que se obtiene es esta curva. Esta. Si, si necesitan ustedes convencerse de ello, vean ustedes, para Ka igual a cero en el origen. Porque se está graficando contra Ka, el argumento Ka, ¿no? Donde Ka es, este, pues es la raíz de la energía, esencialmente. Entonces nos interesa graficar contra la energía, justamente. Entonces, en Ka igual a cero, el, el segundo término nos queda lambda entre Ka seno de Ka. En Ka igual a cero, seno de Ka es igual a Ka. Entonces nos queda la pura lambda, ¿Sí? O sea que nos queda lambda más 1, lambda más 1, ¿sí? Ese, ese es el valor aquí de la función en Ka igual a c, es lambda más 1, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor de lambda, o sea, si lambda es pequeño, pues va a quedar muy cerquita aquí del 1. Si lambda es muy alto, muy grande, pues entonces la curva va a empezar mucho más arriba. ¿verdad? va a bajar también, va a bajar, pero vuelve a subir y vuelve a subir también más arriba. ¿no? Entonces, el comportamiento de esta curva depende de manera muy importante del valor de lambda, ¿se dan ustedes cuenta? Porque el valor de lambda les dice cuánto hay que sumarle, aquí con este segundo término, a coseno de k Entonces se va a obtener, para lambdas grandes se va a obtener una curva que empieza muy alto y que oscila fuertemente, ¿verdad? Hacia valores negativos, después hacia valores positivos, siempre excediéndose aquí, pasándose por debajo del menos uno, pasándose por encima del más uno y así. Pero va perdiendo, o sea, conforme Ka crece, conforme nos vamos más y más a la derecha en la gráfica, el segundo término va perdiendo peso porque Ka está en el denominador. Y entonces se va acercando a la curva coseno de Ka. Pero siempre excediéndose por encima y por abajo. Y lo mismo a la izquierda. Es una función simétrica. ¿no? Porque el primer término es simétrico, es par en Ka. Y el segundo también es par en Ka. Porque es el seno de Ka. Entonces, es simétrica. Lo mismo pasa a la izquierda que pasa a la derecha. ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa, si regresamos a, a la definición esta del coseno de kA, K -A, el coseno de kA es lo que estamos graficando. Y ya vimos que kA, o sea, que kA tiene que ser que real, para que haya flujo de electrones, o sea, para que haya conductividad. Pero capa es real solo si coseno de capa A está entre menos 1 y 1. O sea, solo hay conductividad si para aquellas partes de zonas de la curva, o sea, de capa A, que están comprendidas entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, para capa. Para acá, A ah, igual a 0, pues no hay conductividad. No. Empieza a ver aquí, donde la curva llega a igual a 1, ¿verdad? Aquí. Y luego, es en esta zona sí. Entonces, por eso se dibujó así con una raya negrita. Estos son los valores permitidos de la energía para los cuales hay conducción. Pero después cuando ya se baja del menos uno, aquí ya no. Aquí la capa se vuelve imaginaria. Entonces aquí no hay conducción. Hasta que sigue avanzando la energía, o K, K por A, pues, es proporcional a la raíz de la energía, aquí otra vez va a haber conducción. En esta otra zona de KA que va desde donde empieza la rayita negra hasta donde termina. Y así, luego se van acercando, esas rayitas negras se van acercando por lo que les decía, porque ya el segundo término va perdiendo peso, ¿no? Pero de todos modos son, fíjense ustedes, son zonas permitidas de energía, siempre separadas por zonas prohibidas de energía, en el sentido de que aquí no hay conducción. Aquí hay conducción, aquí no hay conducción, aquí hay conducción, aquí, hay conducción, aquí, no, hay conducción, aquí no hay conducción, etc ¿Ya? Bueno, ahora bien, este, vean ustedes eh, la figura de la derecha, la 712. En el lado izquierdo está representado un solo pozo finito, como el que estudiamos en el capítulo anterior. Este es un pozo finito y lo que se obtuvo que se obtuvo gráficamente, porque no teníamos una forma, no hay forma de resolver analíticamente, fue una serie de niveles de energía, ¿sí? E1, E2, E3. Lo único que sabemos es que están cada vez más distanciados, pero no tenemos una forma geográfica para ellos. Y luego, cuando la energía ya rebasa la profundidad del pozo, pues ya tenemos lo que se llama el continuo, ¿no?, o sea, para E mayor que B0, mayor que la profundidad del pozo, pues todos los niveles son posibles, todos los valores de la energía. En realidad aquí se pintaron como rayitas, pero no son rayitas, porque aquí no está, ya no hay cuantización. Si los, si los electrones están fuera del pozo, pueden tener cualquier energía. O sea, esto pues, este, debería ser gris parejo, ¿no? no rayitas. ¿Qué es lo que estamos obteniendo ahora? nuestro arreglo periódico, depósitos. Lo que estamos obteniendo es que cada uno de estos niveles de energía de un solo pozo, ahora se desdobla, pero no en dos, ni en tres, ni en cuatro, sino en una enorme cantidad de niveles. Muy, muy contiguos entre sí, muy contiguos, muy pegaditos uno del otro. Por ejemplo, si la distancia, si, si aquí este, la distancia entre los niveles de energía es de, del orden de un electrón volt, digamos, si la energía del estado base es de un electrón volt, algo así, es la, la, la, la, la separación entre estos niveles de energía aquí, pues puede ser del orden de 10 a la menos 22 electrón volts. ustedes ¿qué cantidad tan pequeña? Nadie, no hay instrumento. No hay instrumento que les pueda medir una distancia de energías de 10 a la menos 22 electron volts, ¿no? Entonces, lo podemos tomar prácticamente, prácticamente, para todo el fin práctico, como un continuo, pero no lo es. Es una banda. Es una banda de niveles de energía muy, muy, muy pegaditos uno al otro, ¿de acuerdo? Esa es una primera banda que está aquí adentro, en lo más profundo del pozo. Luego, esa es, esa es la primera, o sea, para acá, A pequeño. Pero este pero luego, o sea, primero viene esta zona que no, donde no hay conducción. Esta es la primera la primera banda, esta viene de aquí a aquí. Esa es la primera banda. Luego viene una zona prohibida en el sentido de que no hay conducción. Esa es esta zona de aquí. Luego viene otra banda, ya más ancha. ¿Por qué sé que es más ancha? Porque vean ustedes en la figura, esta segunda zona permitida es más ancha que la primera. Por eso sí dibujo más ancha aquí. Luego viene otra zona prohibida, sin, sin conducción, ya más pequeña, men, más angosta. Luego viene una permitida, una otra zon, banda de conducción, más ancha. Y cada vez se van ensanchando más. ¿verdad? Y pueden llegar a ensancharse tanto en algunos casos, no está dibujado aquí en la figura, pero en algunos casos pueden llegar a ensancharse tanto que se traslapan una con otra. Y entonces ya no hay gap, como se le llama, a, a esta zona prohibida. ¿no? Se confunden las dos, hay una continuidad entre una banda y la otra. De hecho, este, en, en, en los metales eso es... En los metales conductores, eso es lo que pasa: que la banda aquí estamos hablando de los electrones que pueden ser liberados por los átomos, o sea, los que se encuentran en las, en las últimas órbitas. ¿no? Y en el caso de los metales, pues tenemos que la banda de conducción, la banda de valencia coincide con la banda de conducción, o sea, los metales se pueden mover libremente, pero en, en un este, en, en el caso de un sólido que esté formado por otros átomos que sí tengan una cierta capacidad de retener a sus electrones, ¿verdad? Donde la lambda sí es diferente de cero, donde tenemos positos, pues, ahí sí hay una diferencia entre la banda de los electrones de valencia y la banda de los electrones de conducción. Uh -huh. Entonces, este, no, si la, si la banda... si la banda de los electrones de Valencia no está eh, totalmente ocupada, ¿verdad? Eh, todavía tiene niveles, porque recuerden ustedes que puede haber dos electrones por cada nivel. Si hay niveles desocupados, entonces no hay electrones que se pasen a la banda de conducción, a menos que uno les dé energía para que se pase. O sea, eso significa que un, un conductor, un material que sea aislante a muy bajas temperaturas, en, en las que, a las que se encuentren todos los electrones en la banda de valencia amarrados, pueden convertirse, si uno lo calienta, en un conductor. Eso se llama un semiconductor. Es un aislante a bajas temperaturas, pero si elevan ustedes la temperatura puede llegar a conducir porque algunos de sus electrones se pasan a la banda de conducción si no es muy ancho el gap entre una y otra. Entonces ven ustedes que esto les da una idea de cómo dependiendo de la afinidad electrónica de los átomos, y es lo que estamos hablando de sólidos hechos de todos el mismo material, el mismo átomo, ¿no? Cómo la afinidad electrónica de los átomos y la distancia entre ellos, la profundidad de sus pozos, pues, y, y sus, este, la anchura de sus barreras, define las propiedades de conducción. Un, el, el sólido puede ser un muy buen conductor si, tiene este, si, su, si, si no amarra a sus electrones, si, se puede, si puede ser representado por un solo pozo, o puede ser un mal conductor si, eh, si su potencial está representado por, por pozos eh, profundos, en cuyo caso se necesita bastante energía para que algunos de los electrones se pasen, se salten a la banda de conducción y puedan entonces conducir. Entonces así se producen, con semiconductores se puede eh, controlar muy bien la, semi, la, la conductividad, ya sea calentando el material o ya sea por otros métodos que hagan que algunos de los electrones pasen de la banda de, de valencia o de, o de las órbitas donde están más amarrados a la banda de conducción donde se pueden mover libremente. Entonces, aquí en el, en el dibujo de este 7.13, ven ustedes la diferencia. Aquí tenemos a la izquierda un metal. No todos los niveles están ocupados, por lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Están ocupados hasta el nivel de Fermi. Pero luego tenemos todavía muchos niveles libres a donde pueden ir, pueden saltar los electrones desde los niveles más bajos y son libres de conducir, libremente sin necesidad de energía adicional. En, cam y, en cambio, en, el, en un buen dieléctrico, tienen ustedes la banda de Valencia totalmente ocupada y un GAP, o sea, una banda prohibida, ¿verdad?, entre la banda de valencia y la banda de conducción, que es el caso en el que la lambda es grande y entonces ahí este, sube mucho y baja mucho la curva y, y, y se producen, entonces se generan estas bandas anchas, estos gaps anchos entre una banda y otra. Entonces hay que inyectar de alguna manera energía a estos electrones para que lleguen a conducir, ya sea térmicamente, ya sea con luz, ¿verdad?, un, un dieléctrico se convierte en un conductor, en un fotoconductor, cuando eh, absorbiendo luz pueden pasar los electrones a esta banda, o ya sea, hay otra forma de ayudarles a que se pasen a la banda de conducción, que es dopándolos, o sea, metiendo una impureza, un átomo de, que, que, cuyo nivel de energía esté por acá o por acá. En, en algún lugar, ¿verdad?, entre la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, dependiendo de si esa impureza que uno metió es este, electronegativa o electropositiva, o sea, si fácilmente eh, absorbe electrones o emite electrones, se puede encontrar por aquí abajo o por aquí arriba y sirve como de puente a los electrones para que puedan conducir con mayor facilidad. Eso es lo que se hace cuando se introduce impurezas en un dieléctrico para convertirlo en un semiconductor con propiedades específicas. Bueno, este, ¿alguna pregunta que tengan ustedes o me sigo adelante un poquito? ¿No tienen dudas, comentarios? Aquí justamente, eso es lo que se está haciendo, lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Es qué es lo que pasa cuando se introduce una impureza. Ustedes lean todo este texto. Este, les va a, En el texto van a encontrar cosas que yo no les estoy diciendo, no me estoy deteniendo con, con todo detalle. Pero vean, sí me voy a detener en esta figura, que también viene explicada en el texto, por cierto. Supongan ustedes que estamos trabajando con un sólido que es germanio. Es un cristal de germanio, ¿verdad? Entonces, el cristal de germanio es un buen semiconductor. Es aislante mientras no le hagan nada. Bastante aislante el germanio. ¿verdad? Entonces, tienen ustedes aquí la banda de Valencia, del germanio, ¿verdad? Y aquí tienen la banda de conducción. La banda de conducción está vacía, en el caso del germanio, Cuando, si no se le hace nada. Entonces, todos los electrones están aquí adentro, están ocupados todos estos niveles de la banda de Valencia. Y, este, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque el germanio es lo que se llama, es un este, material de transición, o sea, está en medio, en la, en la tabla periódica, ¿verdad?, no es de los metales alcalinos que tienen un solo electrón que están a la izquierda. Entonces, este tiene aquí todos los niveles ocupados con sus electrones. Eh, no puede conducir porque necesitaría toda esta energía, ¿verdad? absorber toda esta energía para pasar a la banda de conducción y poderse mover libremente. ¿verdad? Este, esto es lo que se explica con esa curva que, que obtuvimos, que está de aquí. Entonces el, el germanio tiene, una, tiene un gap bastante grande. El primer gap entre la banda de valencia y la banda de conducción es bastante grande. Es de 0.67 electron volts, que no es poca cosa. Este, pero eh, si se le agrega un poquito de arsénico, y es poco, este, unos cuantos, no, no tiene que ser um, tantos tantos átomos de arsénico como átomos de germanio que tiene el cristal, no, para nada. Con unas cuantas impurezas que se metan, se logra algo muy interesante y es que el el, los, el, el arsénico tiene un nivel de energía que anda por aquí, este, es, es un contaminante. ¿no? Es, es, es un, lo que, eso es lo que se llama dopar ¿no? o contaminar. Y está, es muy cercano aquí a, a estos niveles de acá. Y entonces lo que pasa es que el germanio, que es un buen donor, le cede, le cede un electrón al arsénico, y ese electrón está tan cerquita. Del nivel de, de la banda de conducción del germanio, que fácilmente con cualquier empujoncito se pasa a la banda de conducción y entonces se vuelve conductor el cristal. Pero no porque el germanio sea, lo sea, sino porque el arsénico le, le donó electrones que son los que se convierten en los electrones de conducción, ¿verdad? También puede suceder, en este caso, este, la corriente va a ser negativa, o sea, va a ser una corriente de electrones. Pero podemos pensar también en el caso contrario, que es el que se ilustra aquí a la derecha. Aquí otra vez tenemos el germanio, otra vez con su gap de 0.67 electron volts, ¿verdad? Pero resulta que... este si se meten átomos de galio, unos cuantos átomos de galio aquí como impurezas, el galio tiende a aceptar electrones porque le falta, ¿de acuerdo? Y tiene un nivel de, de energía muy cercano a los niveles superiores de la banda de Valencia del Germanio. Entonces acepta fácilmente, se roba un electrón del germanio, de los que están aquí arriba en la banda de Valencia, se lo roba. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ese electrón está libre de moverse. O pueden ustedes pensar, mm, eh, hizo un agujero aquí, ¿verdad? Y el agujero se puede mover libremente. ¿verdad? Entonces es una, va a ser una, una corriente en sentido negativo pero de los electrones o sea va a ser una corriente positiva y, y eso gracias a que la, a la cercanía del nivel de este, de del galio verdad a la banda de valencia del germanio porque este gap es de punto cero electron o sea casi nada no una centésima de electron volts es este, es eh, también aquí tienen ustedes 1.3 centésimas electron volts ¿no? entonces son, son energías tan pequeñas que fácilmente pues a temperatura ambiente eso no es nada ¿no? porque a temperatura ambiente la, la la energía kt es del orden de, de 0.2 electron volts ¿no? o sea, es mayor que esto bueno pues esto, esto, este, esto de, de de meter impurezas a, lo, a los cristales para convertirlos en, en, este, en conductores eh, ha sido de mucha utilidad práctica eh, porque se les puede se puede controlar muy fácilmente así las propiedades de conducción ¿no? o sea si ustedes, con la cantidad de impurezas que añaden, que además les digo que puede ser muy pequeña realmente, del tipo de impureza, que si es una impureza como en este caso cuando se habla de donores, ¿no? Porque están donando un electrón, en el caso del arsénico, o aceptores porque están aceptando un electrón del germanio, que es el caso del galio. Con esto se puede jugar, digamos, se pueden hacer combinaciones, ¿verdad?, de cristales que sean unos eh, de este tipo, que se llama, en este caso se llama N porque es, es negativo, está donando un electrón. En este caso es un tipo P porque está aceptando un electrón o está haciéndose un hoyo, ¿verdad? Y, este, y, y combinando estos eh, cristales de con impurezas de diferentes tipos, se pueden hacer dispositivos que conduzcan más fácilmente hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y entonces si los someten ustedes a un voltaje, el, dependiendo de si el voltaje viene por la derecha, o, o, sea, o sea, si es positivo o si es negativo, van a conducir más o van a conducir menos, o sea, estos son elementos de circuitos electrónicos no lineales, no responden linealmente al voltaje aplicado, como es el caso de una resistencia. ¿no? Si ustedes conectan un alambre, qué sé yo, de cobre de un buen conductor a, a, a una pila, pues la corriente que obtengan va a ser proporcional al voltaje aplicado, ¿de acuerdo?, donde la constante proporcionalidad de la resistencia. Ese es un elemento lineal de un circuito. Pero en este caso, estos son elementos no lineales, porque no responden linealmente al voltaje aplicado. Para empezar, responden diferente si el voltaje es positivo o si es negativo, ¿verdad? Porque en un caso, pues, van a fluir los electrones, en otro caso van a fluir los agujeros. Si están hablando de un cristal tipo N o un cristal tipo P. Y si conectan ustedes uno de estos a uno de estos, pues entonces van a tener que este, considerar también qué pasa cuando los electrones saltan de, de un cristal tipo N a un cristal tipo P, etcétera Entonces, ven ustedes que aquí tienen se abre una infinidad de, de, de opciones de, de hacer dispositivos no lineales que son eh, muy prácticos en la, en la electrónica, en la microelectrónica. Pueden hacer combinaciones no solamente NP, sino NPN o PNP, etcétera, y con eso controlan ustedes la corriente. Y se les utiliza, por ejemplo, para como amplificadores de potencia, como reductores, como, el, como eliminadores, como este, filtros, ¿verdad? Que eh, pasan el voltaje negativo, pero no pasan el positivo. Ustedes saben, por ejemplo, que el voltaje de línea oscila, ¿no? Oscila con 60, 60 ciclos por segundo. Bueno, ustedes les meten uno de estos, un, un diodo, lo que se llama rectificador, y lo que van a obtener es que dejan pasar nada más la corriente el, cuando el voltaje es positivo, pero no dejan pasar la corriente cuando el voltaje es negativo. Y entonces lo que van a obtener de corriente, en vez de una corriente sinusoidal que responda, el, que, que refleje linealmente el voltaje aplicado, lo que van a obtener es una corriente de puros picos así, luego nada, luego otra así y así, ¿no? Ese es un rectificador. Entonces, se dan ustedes cuenta de cómo estos dispositivos tan sencillos y relativamente fáciles de producir, pues les dan eh, muchas, este, les abren muchas posibilidades de, de diseño de diferentes circuitos electrónicos según lo que quieran ustedes que haga el circuito, ¿no? Eh, eso es Así se construyen los, los diodos, los triodos, los transistores, etcétera, etcétera. Eh, yo le, los invito a que lean este, eh, esta sección con detenimiento. Yo creo que será interesante para ustedes todo lo que, digamos, todas estas posibilidades que se abren gracias a, la, a, a estos descubrimientos eh, del estado sólido. Y a los desarrollos a los que ha dado lugar. Y eh, insisto, leanlo ustedes, pero pueden también, además de leer esa sección del, del libro de texto, que es la última parte de la, del capítulo 7, de, porque después vienen los problemas ilustrativos y luego ya los problemas, eh, que, ve, que se, le echen un vistazo también al, a este capítulo de, de Wikipedia que se llama, además está bien que lo lean en inglés, este la Electronic Band Structure, ¿no? que es justamente lo que vimos aquí, la estructura de bandas electrónicas, ¿verdad? O simplemente estructura de bandas de un sólido. Y ahí verán ustedes, entre otras cosas, este, lo que dice en este capítulo es que aunque se estudia normalmente, para poder llegar a las fórmulas como llegamos aquí, pensamos en una estructura perfectamente cristalina, pero la teoría de estado sólido ya se ha desarrollado más allá y se puede ver que aunque no sea un cristal perfecto, este, el comportamiento es, sigue siendo básicamente el mismo. ¿no? Eh, aquí introduce los conceptos básicos que son los que introducimos aquí, habla de lo que, este, de lo que hace que el, el, estos modelos no se no reproduzcan perfectamente la realidad, porque en la realidad hay vibraciones de la latiz, etcétera, fonones, que hacen que este, sí interfieren con el, con el libre movimiento, el libre flujo de los electrones, etcétera, eso es, pues eso es lo que... Este, hace que pues, tenga que desarrollarse más la teoría porque se apartan de, de ese modelo ideal que vimos aquí. Eh, aquí está precisamente la función de onda de blog, ven ustedes, que es la que nosotros eh, dedujimos ahora. Aquí la, la, la reproduce la, el, el, este Wikipedia, eso es lo que se llama la función de onda de blog. Las U's. En, en nuestro caso, pues sí teníamos una forma para ellas, porque, y porque supusimos pozos este, cuadrados, eh, si los pozos tienen una forma algo más complicada, pues eso va, se va a reflejar en, la, en, la, este, en, en, la función, en las funciones estas U, de N, K, D, R. Pero la, la estructura de la función, de la solución, es la misma. Y luego aquí ven ustedes, y eso es lo que quería mostrarles, ¿verdad? Este dibujo de la derecha uh, lo voy a ver, lo, lo, voy a, lo voy a compartir con ustedes ahora. A ver si dejo de compartir esto y comparto este. Aquí tienen ustedes en el, en, el, en el, si ¿sí lo ven, ¿verdad? El artículo de Wikipedia, ¿lo están viendo? ¿Se ve? ¿Sí lo ven? Sí. Ah, bueno, muy bien. Vean ustedes, aquí tienen la función de onda de blog, que es la que eh, derivamos nosotros ahora en, en la clase, ¿no? Pero como les decía, la, ya la forma específica de la función U, pues eso ya depende de la forma del potencial. Pero esta es la forma general de la solución de la ecuación de Schrödinger para, para potenciales este, periódicos o cristalinos como el que vimos aquí. Y la, la figura que les quiero enseñar es esta de aquí a la derecha. A ver si la puedo mostrar más, más grande. La ven más grande ahora, ¿verdad? Este, esta figura de la derecha, ¿sí la ven? ¿Sí la están viendo? A ver si sí, alguien... profesor Ah, bueno. Sí, sí, Entonces, sí. aquí, aquí, esto es un, un diagrama muy sencillo. Ven ustedes, es aquí está pusieron Bueno, es una gráfica contra la, de la energía contra, digamos, la, la característica de conducción del, o las propiedades de conducción del sólido. Es, está el nivel de Fermi, aquí esta es la línea punteada, el nivel de Fermi. Entonces, bien a la izquierda tenemos lo que es un metal, que es lo que vimos la vez pasada. El, tenemos aquí que el... La banda de Valencia es al mismo tiempo la banda de conducción. ¿Por qué? Pues porque tiene los electrones libres, ¿verdad? Tiene los electrones de Valencia que son electrones de conducción al mismo tiempo, que son están libres de moverse porque tienen aquí cómo moverse. Están dentro de, de, de esta banda, ¿no? No están limitados. Eh, aquí, pues, este es lo que se llama un, un semimetal, ¿verdad?, donde, pues es, es un, digamos, es un mal conductor, pero sigue siendo conductor, porque con tantita energía que se le dé, como no hay un gap aquí entre la banda de valencia y la banda de conducción, pues cualquier empujoncito sirve para que sea un buen conductor. Entonces, eso es lo que se llama un semimetal. Um, a temperatura ambiente no se nota la diferencia, este es un metal también. Es un buen conductor. Ahora, del, en el extremo derecho está lo que es un buen aislante. Aquí sí tienen un gap bien grande entre lo que es la banda de valencia, que es el de abajo, que está llena totalmente, negra, negra y llena de electrones, y la banda de conducción que está vacía, vacía, totalmente blanca. ¿verdad? Y el gap de energías es tan grande que pues aunque ustedes le echen luz o lo calienten o lo que sea, no lo van a hacer conducir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa, por ejemplo, con el, con el vacío o con una atmósfera a muy baja presión, un aire a muy baja presión, que es, es un buen aislante, ¿no? Necesitan ustedes, claro, no es un aislante perfecto, eso se sabe porque, por ejemplo, si hay una descarga eléctrica con un voltaje muy muy alto, puede haber ruptura, ¿no? que es cuando sí hay conducción, por ejemplo cuando hay una falla en el sistema de conducción eléctrica de alto voltaje que hay en, el, en, este, en las, por ejemplo en las subestaciones, ¿no? que si el voltaje es muy muy alto, entonces los aislantes no llegan a, a resistirlo y puede haber una ruptura. Pero eso es lo que es un buen aislante. Luego, en este, los casos intermedios, que es lo que se llama semiconductor. Entonces, un semiconductor intrínseco es el que está aquí en medio, ¿verdad? Que tiene un gap, tiene un gap, está llena la banda de valencia, vacía la de conducción, y hay un cierto gap aquí, este es un semiconductor intrínseco, no conduce. En condiciones normales el semiconductor no conduce, pero se llama semiconductor porque con tantito que se le ayude puede conducir y se le puede ayudar, por ejemplo, eh, si se hace un semiconductor tipo P, como el que vimos aquí, si se inserta galio en germanio, ¿verdad?, entonces este, el, el galio acepta electrones, ¿verdad?, Deja hoyos aquí y entonces hay una conducción positiva y por eso se llama tipo P. O este, si se le introdujo arsénico al galio, entonces este, se produjo un semiconductor tipo N porque el arsénico le donó unos cuantos electrones al, al germanio y con eso este, el germanio empezó a conducir, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, aquí está todavía más grande. Ese es el, el tipo N. Entonces aquí tienen ustedes toda la gama, desde el metal, conductor, buen conductor, hasta el buen aislante y todo el, lo que lo que, este, lo que hay en medio. Eh, con esto, dejo de, de compartir esto y, y los, los invito nuevamente a que lean... El, esta sección en el libro de texto que consulten ustedes si les interesa más este tema y no lo han visto en ningún otro este curso en ninguna, en, en ninguna otra materia de, de sus cursos pues eh, vean ustedes un libro de ciencias de materiales o de estado sólido y pueden aprender eh, más acerca de las propiedades eléctricas de los materiales y eh, su explicación con base en este pues en la mecánica cuántica, en lo que han aprendido ustedes hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? Lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias. Que les vaya bien y no se les olvide repasar y estudiar. Y hacer sus Claro tareas. que no, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias doctora.